El Instituto Nacional fijó esta mañana, el viernes, el conocimiento de la solicitud de medida de coerción, ponme Omega ya que estamos con Omega, de coerción contra Antonio Pite de la Rosa, Omega el fuerte, imputado de recibir un arma de fuego en la vía pública. El tribunal conocerá a las 9 de la mañana el pedido de prisión preventiva en contra de Omega, quien se encuentra recluido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. De acuerdo a solicitud de medida de cohesión, el arma fue entregada de manera voluntaria por el merenguero urbano. No se corresponde con la que utilizó en el momento de una discusión con un conductor de transporte público ocurrido el pasado domingo. Destaca la instancia que la pistola de electrochoque entregada por Omega tiene unos detalles amarillos que fueron pintados de color negro con la intención de que se pareciera a la utilizada en el lecho. O tiene el Ministro Público que al analizar las imágenes se pudo apreciar que el arma usada en la comisión del delito tiene un cañón más grande y fino en la entrega a la Policía Nacional. Al evaluar la conducta residente del imputado en violentar las normas, el Ministerio Público ha considerado que la prisión preventiva será la medida más idónea para garantizar que el procesado se presente a los actos judiciales. Se está diciendo aquí con esto que Omega buscó esa pistola de electrochoque y la pintó. Suele pasarle un daño. ¿Cuánta gente atraca en diario y no le hacen nada? ¿Me entiendes. Nada. Y, y, y, y están Omega. diciendo que la pintó, que era un una arma de fuego de verdad que tenía Omega. Ese muchacho, ¿y qué es lo que van a hacer con la vida de Omega? No, es un abuso, loco, que ¿Eh? tienen con Omega. ¿Eh? No no, no, no, ustedes están de más y también porque Tele, me, me, me Tele, dejan pisado. Locorita, todo. <risa> señores Omega, yo pienso que Omega debe, ay, Dios mío, no se sabe lo que hay que hacer con ese señor, ¿eh? con Ya temprano, Julio César atractivo Julio César atractivo señores Omega, yo creo que hasta los empresarios lo van a coger miedo. ya una gente buena, una gente bien. Sí, pero como que se aloca. No, lo que hay que buscar un buen manejo. Lo mismo que, oye, pueden buscar un manejador así, como le buscan uno a Manuel, AA. Que hasta los teléfonos le quiten, las redes también, todo. Claro, tienen no que saber. Tiene lo mantengan que no. encerrado. Tiene, ¿Cómo que, malo, lo malo, que lo mantengan malo, malo, que encerrado? oíste? Un borico aquí, encerrado, que lo mantengan. Oh, yeah. ¡Wow! Joder, no, no, tenemos que te ser realistas. Ajá, si ellos tienen mejor manejo que los dominicanos. No, tienen... Omega ha tenido bu bueno manejo. Bueno manejo ha tenido Omega. Y no se deja llevar. Pero él no se deja, eh, Porque no que ellos, se deja. Creen, ellos creen que son todos. ¿Tú entiendes? Y tienen que buscar la manera de que estos líos no... Sabiendo que no puede pisar un cuartel, Omega. Porque si hay uno que no puede A, ni pasarle, galleta al aire, papá. No puede pasarle galleta ni aire, poder, ya tú sabes, por ahí anda Que no puede ni pasarle por el lado. Y lo hace. Entonces... No se puede. Omega, que Dios lo ayude a salir de esa pámpara, como dice. Kililín. De ese kililín que está metido ahora. Omega el fuerte, tiene que lanzar varios discos. Omega, ahora, ¿tú, eh? ¿Tú crees que él pueda bailar su kililín de allá ahora? El kililín lo va a bailar adentro, porque ahí le, tiene, ahí le tienen deseo. <risa> ¿Deseo? ¿Cómo así, así? Deseo, como como le tiene la así. justicia eh, de Santo Domingo a Omega. Claro que sí, eso es. Le, así. Se le agua la boca cuando hablan de Omega. Cuando hablan de Omega el Fuerte, es así. Señores, recuerden que ustedes deben seguirme en mi Instagram, NetoFlow56. NetoFlow56. También suscríbete a mi canal de YouTube, NetoFlow56. Puede buscar estos cortecitos que los subamos en a arroba Telenor. En Instagram. Instagram, Facebook y YouTube. Instagram, Facebook y YouTube. Puede comentar, dale me gusta. Puede comentar, puede ofender puedes por ahí porque quieres. yo no le hago caso a los comentarios que usted ponga ahí. ¿Entiendes? Usted puede decir lo que usted quiera. La cadena? ¿Eh? ¿Cuál cadena? No, esa está allí. Hay que probarla. ¿Quiere probarlo? ir conmigo? Probarla. Ah, no, porque tiene que depositar un dinero. ¿Tú quieres saber si la cadena mía es buena o mala? Vamos a depositar un dinero. ¡Oh! Ya. ¡Fronteo! Oh. Oh. Oh. Oh. Tú en contra, yo voy que... Y tú vas que no. ¡Oh! ¿Eh? ¡Parambao! ¡Parambao! No, no, no. Señores, llegamos al final, al final de este programa y usted sabe que tiene un compromiso a las 4 por el 10 de Telenor, todo el país, todo el mundo, con los osobrosos, el programa que llegó para quedarse, esto es hasta mañana.